Uh, uh, uh, I... Me es escorpio, pero yo los leo. No pueden tocar más como este museo. Solo pueden admirar desde lejos. Yo soy una estrella, vampiro, un deseo. Llevo el futuro, tengo una visión. Planetas se alinean a mi posición. No confío en nadie, no me debo a nadie. That's Esta not, gente cool. cambia más que una transmisión. Ey, me preguntan cómo es lago, cabrón, si yo siempre ando en esa. Muchos quisieran copiarme, pero no tienen destreza. Los míos son fríos, disparan de naturaleza. Reza. reza. Que si te apoyamos, balaban pa tu cabeza. Me preguntan como un lago, cabrón, si yo siempre ando en esa. Ah, la vida siempre es decirle: cuidado que te dé sorpresa. Si tiran la mala recuerda que siempre regresa. Yo le acomodo las piezas, me rifle se rompe cabeza. Yo sigo en la mía. No conocía sí, sí. Estamos al día ey, ey. Si me siento no quiero prestar todo. Lo mío está ready, se afro dispuestos y Y empaquetado como en el aeropuerto Yo no los doy ni con gafas de aumento yeah. sin wifi pero lo conecto yeah. Mala mía no lo siento yeah. Le evito siempre que aprendo Miran pa'l piso sin hacerle lendo yeah. Tirarme no lo recomiendo Te estación y te quedas durmiendo yeah. Durmiendo pero sin aliento yeah. Me preguntan siempre con De tele, esquina salí como en el poseo quieren darme, pero los contra golpeo me mantengo tengo, firme no balanceo yeah. el mío, uh, wow, yeah, yeah, yeah, yeah. hey, me preguntan cómo lo hago, Cabrón si yo siempre ando esa, esa, muchos quisieran copiarme, pero no tienen destreza nah. Los míos son fríos, disparan de naturaleza, reza, que si te apoyamos balaban para tu cabeza. Me preguntan como un la lago, cabrón, si yo siempre andan esa. Ah, la vida siempre es siempre decirle, cuidado que te dé sorpresa. Si tiras la mala, recuerda que siempre regresa. Yo le acomodo las piezas, me mi se rompe cabeza. Tengo un millón en mi estado mental Con hambre de forma ya quiero almorzar Soy un científico que me carrima en el laboratorio Me pongo mental. Hasta que le saque a la pista como tropicana Sale natural Estoy loco por salir con más disco De lo que tú tienes en la espina dorsal Me preguntan Porque yo siempre fronteo? Tele le, esquina Salí como en el boceo Quieren darme Pero los contragolpeo Mamá, tengo, firmar no me balanceo. Ey, me preguntan cómo la lago cabrón si yo siempre ando en esa. esa yeah. Muchos quisieran copiarme pero no tienen destreza. Esa, esa. Los míos son fríos disparan de naturaleza. Esa, Reza, esa. Que si te apoyamos para